Ay chava, tenían garre copa, tena aricoada, para pisar tenían garre copa, mita nguera, a mita no sufre era. Copa pero me gusta PM en voz, ahora PM hay por ah, mita pantalla acueras. Hay por ah oye el cuada con amananduro sejeta la PM, oye es chacoana, Eva, nada, oye adaptan a Eva, nada, penduró de agua acueras, apenó anda que todo es muy chao, hoy copa. Y por un lado, ya bueno cono mita nguera y mita Eva mo con arero bicha acueras y puru Ivana, tecnología acueras. Allá ni de mita nguera mo japo y hey, la Organización Mundial de la Salud está en la la Aragó P20 y está en la pantalla de la Aragó P20. Y que tú hagas un pepe o un yapope o un pantalla compartida. Como es que no te contéis, no te contéis, no te controla o paba es el cuero o ya poba. Acá tú pepurú no abajo ni de cuera, tecnología es el cuero o el chatamba es el pepurú ponave. O coins, hapa, coins, aputepe, y tambura, huere, como hay el celular, pues una. Upe vale te contéis, ya y pupe cuera, un hábito y ponaba. Cuando es que se alguien y puruti celular ya caruya de, ya hueras a ti tu papes, alguien y ya que en Apey por allá ella guapo va en aja o para venir andero de guasa ni ni mogetanba epa y por allá venir a debemos ana ah y para hacer ni mogetan o te conté ya enya moonga coaba en aja super cuera sanzón aco ape ya guapo va en aja indi de cuera ni ni mogetan ba epa y por allá super cuera mana peña mogetan o indi de cuera piperuaya ape en el celular pico pey mo aja cuera el computa ja apeño ero guaysha indi de joape coa y por ya hueco avenía na camen Hola, chicos. Me voy a decir que me voy a decir que que me voy a decir que me voy a decir que me voy a ni puto mono coaba con manandú, haré coase ambue ambos de manandúres es guanía, na carez aire es gua. Que tu es giraba nuestra vida en las pantallas. ore de cobe pantalones. Ahí y que tu coaiterey que oré webé mente en línea punto